Hola, qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a el primer capítulo de hablando al Chile que por ahí lo teníamos pendiente. Pues todo esto que veníamos preparado realmente se ha venido como posponiendo, pero por fin, por fin ya se dio esto. Y bueno, pues arrancamos con el buen, el buen y famoso y conocido Chauskowski, sí. buen Walter. Este, muchas gracias por recibirnos, güey, por porque sí. Porque no nos conocíamos por cuánto tiempo, como más de 10 años, ¿no? Todo el 13, 14 años. 14 años sin, sin conocernos en persona Exacto. y el año pasado, apenas hace como medio año, menos de medio año, nos conocimos y ahorita otra vez. Sí, es nuestro segundo, este... nuestro segundo encuentro. encuentro <risa> eh, pues nada, pues muchas gracias por aceptarnos, güey. Y como te comentaba hace ratito, la finalidad y... y y a donde queremos llegar con esto, güey, es también darle a conocer a las personas que los logros, eh, los casos de éxito, güey, todo esto que se que se puede y que se y que se ha logrado, que se ha hecho y que se está haciendo aquí en México, güey. Entonces, pues, tú eres un claro ejemplo de eso. Más o menos. Creo ah, yo. Algunos ¿no? dirán, sí, sí. sí, Para mí, sí. Entonces, ah. ya, pues, si yo soy el que lo está, el que lo ah. estoy decidiendo, pues sí, ya. Si tú dices, no. yo me la creo. Sí. Sí, entonces, eh, bueno, pues es eso, güey, pues nada, yo, yo sé que es algo, eh, algo básico, güey, pero sí, preséntate, güey, la gente que no te conoce, me decías, de repente estás, de repente no estás, pero la gente que ya te conoce, güey Sí, este, soy, mi nombre es Walter Jacot, pero en el mundo del toy, este, me conocen como Chauskoskis, tengo aproximadamente... Desde el 2009 aproximadamente que empecé a, a hacer toys. 2010 aproximadamente dejé mi trabajo como en aquella época trabajo de diseño gráfico. Y desde 2010 a la fecha. Este Básicamente digo, de pronto hago otras cosillas, pero mi, mi, mi fuerte, digamos, han sido este cosas relacionadas al, al toy o sea ya tampoco hago mucho diseño gráfico ya no hago este uh -huh. básicamente estoy no no huevo lo que todos queremos creo en algún momento es dejar el, la chamba no sí que, que no creas ¿no? no no no es tan no es tan, tan fácil y, y, y, y cuesta trabajo dar como que el paso no o sea pero pues cada cada cada uno pues, sabe Sí, pues si es Porque lo que... Y cuando tomar esta decisión, ¿no? Exacto. No, y si es que y si es lo que quieres también, ¿no? Porque hay gente que no, claro, no, que no lo busca. O sea, sí, sí, sí, por ejemplo, en mi caso, yo desde, desde niño, o sea, yo, yo hago esculturita y dibujito de era de... ¿es que morrito, mm -hmm. pues, esto es cinco años. O sea, yo hacía mis monitos para jugar, los sea, hacía con plastilina, yo jugaba con mis monitos de plastilina. Entonces, yo nunca he dejado de, de usar el, el medio, ¿no? Y dibujar y, y, y esculpir. Mm -hmm. Toda mi vida. Y desde niño yo decía, yo quiero ser... O sea que quería ser Walter Lance, el, el pájaro loco, el dibujante el Ok. o sea, okay. toda mi vida, o sea, y pues, a mis 44, pues, hago, hago juguetes, pues. Está chingón, y ya llevas 10 años, más de 10 años, más de diez años, como en tiempo y forma, ¿no? Y aparte, eh, pues bueno, creo que aparte sí, sí, sí marcando y dejando como una huella ahí como con tu estilo, con toda esta onda que, que, bueno, tú ya nos contarás de, de hacer bien una intervención o de generar personajes, ¿no? Y cuéntanos cómo, cómo entras, o sea, yo ya bueno ya, ya explicaste que desde niño estás con lo de la plastilina y esto, pero el Arto, y hoy cómo, cómo él te encontró a ti o cómo tú lo encontraste a él. Recuerdo perfectamente, fíjate. Este, creo que no me gusta platicado a ti la. Me, creo que sí, alguna vez, o, o lo haces saber más o menos. Pero fue más o menos en, en esa época, 2009, este, yo trabajaba de diseñador gráfico en, en un parque turístico acá, Chicaret, se llama. Uh -huh. Este. Y de pronto no tiene muchos espacios muertos ahí entre haces un diseñito y estás en la pendeja. Eh, y, y por algo pues, siempre tuve el, el, el, el, el gusanito de, de de buscar cosas interesantes este, que, que, que me gustaran. Me acuerdo perfectamente que, que se me ocurrió debe haber juguetes diferentes. O sea, fue mi pensamiento. Debe haber juguetes así como, como diferentes, o sea, sin, sin saber que existía el mundo del, del art toy, del designer toy, o sea, no sabía que había tal cosa, pero, pero me llegó a la mente que debe de haber algo diferente, sí. algo que no sea el Mickey Mouse, ni que sea el, ya sabes, el, el sí. Gia Joe o el He-Man, ah. debe haber algo con más diseño, o sea, se me ocurrió de la nada, pero como que debe ser obvio, y <risa> sí. busqué en la computadora hacer juguetes chidos, pero en inglés, ¿no? full Toy, o una no así <risa> y, y a darle así en las imágenes que me salían, ¿no? 2009 y me acuerdo perfecto que vi una imagen que dije, no mames, cabrón este Ajá. es otro pedo era el el el, el, el monkey toy de Gary Taxali, okay uh -huh. que años después, este, le conté la anécdota a, una, a un buen amigo mío a, a mi brother, a mi hermano este, eh, Jay Ryu Ajá. Jesse Ryu que es, es por lo lo conoces, este, y, y él me dijo, yo tengo uno, te lo voy a regalar, y, y me lo regaló mucho tiempo después, ahí está, es este, sí, sí, sí. no me levanto para morir, Pero ahí está el, el S, ese, ese monkey de, de Garita Xali, fue la primera imagen que vi de, de algo que era diferente, dije, no mames, esto acá, acá, hay, acá hay nivel, y le piqué la imagen, y la imagen me mandó a un foro en España, se llamaba en aquel momento Solo Son Toys uh -huh. sí, y entré sí. y pues ahí sí, se, bueno. se, abrió, se abrió todo el, el, el, el panorama y ahí empecé esta... a ahí fue donde ver... donde nos conocimos, ¿no? Sí, a ver Milo, ¿ven? rápido <risa> pues ya, ya que entraste saludos ahí a la cámara, saluda Hola. él es Milo, él es mi hijo ya, corre, ve para allá que estamos ocupados ya no me entras <risa> más ¿eh? <risa> ya Corre, corre, ve con mamá. <risa> este... Y ahí fue, ahí se me abrió pues, todo, todo el panorama. Le empecé a picar y ya ves otras cosas. Vi las cosas de... de no sé, Gary Baseman. este, Infinidad de cosas, ¿no? Sí, ya. Que aparte en esa época creo que nos tocó, güey, porque yo sé que ahí, ahí nos conocimos. Bueno, no me acuerdo si fue exactamente ahí o hasta que ya te pasaste a venir de Chile. Me pasaba a venir de Chile, sí. Este... Pero sí. creo que en esa, te... en esa época, güey, nos tocó el el auge, o sea, el homero bueno, o sea, estaba, estaba, este, Tim Disco, este uh -huh. Tara, uh -huh. o sea, los, bueno, algunos que, el, la mayoría este siguen. época en muy dura de, sí. yo no me acuerdo que, que exactamente qué año fue, pero, pues, más o menos fue en nuestra época de, de, de foreros, pues. Sí, de, este, de fanboy. O sea, mood pop por ejemplo, los de Lucha ah, Libre, el boom durísimo, ¿no? Sí, este, sí, sí. Ya mucho tiempo después se hizo más popular en los caos y estas zonas, ¿no? O sea, pero. Mm -hmm. sí, Kors, que después, bueno, después ya nació course, pues Paradise, este, Mighty Jacks. Pero bueno, en ese entonces, pues sí, creo que, creo que esa época fue donde se definió, donde se definió el arto y donde dijo este es, este es el camino, este es la forma, este es el modo, este es el, el cómo. Y a nosotros, yo también, yo cuando lo descubrí más o menos por las mismas fechas, yo también estaba todo fascinado, Y eso que yo no, yo no hago. Claro, lo viste de más como fan. Como sí, que exacto. Dices, ¿Qué onda? Yo quiero ver sí, esto. También ¿no? yo, quiero, exactamente. Y yo lo vi, yo dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacerlo, o sea, A mí lo que me dio fue como. O sea, descubrí este mundo y empecé a hacer justo un Chiquitos, ¿no? Y subí ahí mis fotos de, de lo que hacía. Y fue, sí, circo que fue muy rápido mi. Como mi, el primer año, como el reconocimiento que se me empezó a dar Ajá. por. Los, la gente del foro, porque además te clavas y en, estaban solo son toys, estaba en vinile de chiles, estaba en, en October toys, estaba en, en kidrobot Robot, ¿no? en, en el foro Kid, de kidrobot Kid Kid Yo estaba en todos, foros, en todos los foros, en todos los foros, te quería ver qué pasaban ¿no? querías uh -huh. ver quién era. En, en, y en mi caso, pues yo me clavaba más con con los customizadores, a ver quién era el nuevo, ¿no? ¿Qué, qué, qué estaban haciendo, qué sí sí. estaban haciendo, ah, este es bueno, y, estás... y, y así empecé a crecer, pues está haciendo subiendo mis fotitos. Y, y, y me hice popular muy rápido, pues. Sí, que fíjate que también creo que... Justamente de los que se hicieron más populares, güey, yo creo que fuiste tú, o sea, entre... Sobre todo en el momento en el que entraste, empezaste a subir y a, aparte también era, era estar interactuando, ¿no? Nada más era estar sí, sí ¿por porque qué? me acuerdo que opinábamos de todo. Güey. Claro. Por ejemplo, en mi caso, además, este creo... Este, no sé si, si es idea mía pero yo fui también de los primeros que que empecé como a, a, a interactuar directamente y mucho con con blogueros este extranjeros uh -huh. entonces me publicaban mucho o sea veían, veían mis cosas y me las subían y de pronto pues yo hacía alguna pieza y les escribía directamente uh -huh. oye Spanky oye este Andy o el que fuera uh -huh. este hice esta pieza si te gusta y crees que, que vale la pena que la publique Ahí, ahí te pasó la info, ¿no? Y me publicaba, ¿no? Uh -huh. Entonces yo fui como creo que de los primeros que se, como que se animó a, a, a no quedarme nomás con a subirlo y acá en, en la escena nacional, sino, como que no me daba pena, pues aquí está mi chamba y sí. vean, y, y ustedes vean, y entonces me publicaba uno y me publicaba el otro y el otro y el otro y el otro, entonces sí como que tuve un, un leve boom ahí. Sí, sí, porque de hecho, eh, si no mal recuerdo, wey. bueno, ya, ya, ya habían existido algunas series con algunos mexicanos, uh -huh. como inclusive las la propia Azteca, sí, sí, sí, sí. algunos Trexis. Pero uh... pero eran como eventos como medio aislados, ¿no? O sea, este, uh -huh. Sí, sí. Como, como que los invitaban a participar y, y, y se desaparecían de, de sí. la escena, ¿no? Sí, además de que no exactamente nunca he sabido, ya después sabremos cómo se hacía esa... Esa selección y esa forma de... Hay, hay historias, sí, sí, sí, que no adentraremos tanto en eso. Pero... Sí, a lo mejor, ahorita no es el momento, ya, ya después tocará, eh, eh, pero... Pero yo creo que por lo mismo, a lo mejor no daba tanto impacto, o no había tanto ruido, porque a lo mejor tampoco era gente que le viera que, que no le siguió. A, a claro, mejor, y además ¿no? la realidad es que estaba muy... Pues, pues muy fresco, pues, el, el movimiento acá, entonces... este uh -huh quién sabe cuál sea la razón sí. por pues la que se elegían a unos o a otros, ¿no? O sea, también sí. la realidad es que, pues uno no era nadie en ese momento, probablemente al que sí. elegían, pues sí algo había ahí. Alguien conocía o tenía buena chamba, a lo mejor en otro medio, a lo mejor, este... que también es lo que se hacía, se hacía y se sigue y haciendo. ¿Se sigue haciendo? ¿sí? Artistas de otro género, pues hacen, hacen toys y se vale, ¿no? Y está padre. Es como de mis favoritos, es Gary Baseman. Uh -huh. Él es un pintor. Exactamente. Él es un pintor sí, que pasó su arte a la plataforma del toy. pues De hecho, creo que... Sí, fíjate, ahorita que estás diciendo eso, güey, si lo que te decía de que el art toy se definió con las personas que entraron y que se metieron y que le vieron ahí una un gusto, justamente esto que dices de Gary TV T.V.S.T.A., McPherson el propio mist que es grafitero sí, Ronnie, eh, muchos ronin sí, sí, eh, sí, sí. eh, todos estos güeyes no que artistas no artistas pop o, o artistas de Canva canvas wey. sí y ellos fueron los que hicieron eso güey y justamente ellos eh, bajaron lo que estaban haciendo a un art toy güey pero como tal en ese entonces todavía no existía creo yo alguien como tal como esto que me está diciendo que güey yo yo hago diseño y esto pero yo sí quiero ser un art toy maker no o sea yo uh -huh. sí quiero uh -huh. O sea, yo sí, yo sí voy por eso, ¿no? Ya pensando, ya más pensado el asunto todo este de, a lo mejor, de, de, de cara, de, de colores, de todo esto que tú sabes hacer, güey. Entonces, uh -huh. también creo que eso era el paso que seguía, güey, era esta generación. Uh -huh. Esa persona que estaban creando, ¿no? Creo que, por ejemplo, en mi caso, creo como que también soy... De mis diferencias, en general, es que, por ejemplo, yo no estudié diseño, yo no, este, o sea, trabajé diseñado pero por... Por azares de la vida. Sí, sí, sí, sí pero en realidad yo dejé la escuela este, muy chavo, o sea, ya no terminé la prepa, porque me puse a, a, a hacer ondas relativas al, al arte, ¿no? En Guadalajara, este, eh, trabajaba con, una época trabajé con un monero, que seguro conoces, con Trino. Sí. Este, no. de, Trino de Gis Trino, del Santos uh -huh. y te Toma menos o sea, este, con, él, con él estuve trabajando un tiempo, morrito, yo de 15, 16 años, ¿no? O sea, iba a su casa ella, y ahí a pendejear, ¿no? Este, entonces andaba como que ya desde entonces como con esa onda. ¿no? Era así. Entonces, digo, ni, ni estudié ni nada, o sea, como que tal tal cual. Sí soy de esos chavos que, que, que nace con, con una habilidad y, y, con, y, con, y que con un tiene, deseo. Con un deseo, con un deseo, quiero, o sea, eso me gusta. Entonces, este... Sí, pues no, no soy diseñador, ni soy artista, ni soy, o sea, soy un cabrón que cuando me preguntan, ¿tú eres artista? No, yo soy monero, toda la vida he hecho, aunque pueda hacer el diseño bien y aunque pueda hacer yo me considero monero, ¿no? Soy, soy un cuate uh -huh. con, con, con una habilidad y hago esto, ¿no? O sea, arti sí. Artistas, pocos, ¿eh? O sea, ¿eh? Sí. artista es una palabra muy, sí, muy, muy, uh -huh. usada muy arbitrariamente y muy a lo pendejo. Sí, sí, es muy. Muy bien. a los pendejos, sí, no. Y empezamos ahí. <risa> sí, definitivamente no. Bueno, ya ya que se autoconsideren, ya también es otra cosa, güey. Pero bueno, también creo eso. Eh, ah, bueno, justamente te decía, güey, que, que también el hecho de que, de que te, no te daba pena, que, que también eso funcionaba. Porque antes creo que era más fácil hablar como con todo, güey, todos, güey. Yo me acuerdo tanto podíamos hablar con estos con, con, de Pop y Cosic te contestaba y Hoggy podías chetar ahí echando desmadre en claro, el Twitter. sí, uy. sí, cuando estábamos en los foros pues, sí. pues, pues todos ya, todos estábamos, no participaban hasta que poco a poco pues se sí, fueron, ya. O ya sea porque crecían o porque de pronto pues, ya el ambiente se llegó el momento cuando creció tanto que sí se volvía medio tóxico el asunto. Entonces muchos decían, con permiso yo ya... No, tóxico y también de que pues, a lo mejor ya mucha gente ya era un chingo de mensajes, ¿no? Yo me acuerdo que nos llevó, bueno me llevó a pasar también a mí eh, Que decían Oye necesito que me publiques o necesito que me ayudes con esto del foro O necesito que me traigas esta pieza Y era un Que era bueno pero si sí tenías ya que empezar como a segmentar Todo eso Y justamente te decía güey que, que creo que ese, ese ese ese camino natural Que se dio güey Pues también creo que fue natural el tema de, de Empezar a hacer Tus eh, pues, primeras colaboraciones Con marcas güey ya en serio ¿No? este marcas en series, este lo primero que hice es... Porque no fue el...? el no, más el, que marcas, el... o sea, empecé con pues, mis customs, ¿no? O sea, Ajá. haciendo el, el, el clásico duni O sea, todo el mundo empieza por el pinche Duny y el Mooney, el ¿no? O sea, Ajá. este y después otra plataformita que caía a mis manos, pues la intervenía y la subía y todo esto. Eh, y, y cuando di como que un pequeño y, y hacía mis piezas originales también, no tanto, pero era, era como que más este agarré como popularidad, como customizador. O sea, todo, y, y si había artistas, otros artistas que decían, ay ya, que le dé que, que patrocina este cabrón, ¿no? O sea, decían, ¿Y alguien ya que le haga su toya al Walter, ¿no? Sí, porque aparte, en ese en ese Inter estabas, me acuerdo que también ya eras de los primeros que empezaron a invitar internacionalmente a las exposiciones. Ah, sí, no, sí, eso, o sea, Y eso, eso, en esa época. ¿Ese fue en chinga también, güey? Sí, el primer año, o sea, el primer año, este, levanté durísimo, o sea, uh -huh. y si sí hay anécdotas que, que yo hasta la fecha me creo, o sea, era, eh, no me acuerdo en qué año fui a mi primer eh, New York Comic Con. Uh -huh. eh, no sé, haber sido 2011, yo creo. Eh, y, y, y, y cuando llegué, este, mejor ya de, de, después del primer día estábamos en un bar y llevan a saludarme cabrones que de cara no conocía. Chonskoskis, o sea, gringos, ¿no? Uh -huh. Y era, el que, por ejemplo, el amor supremo. Dice: uh -huh. uh -huh. ¿Cómo sabes quién soy? Pues, todo mundo te conoce, o sea que un cabrón así me dijera, pues, no mames, traes Chauskowski. Uh -huh. O sea, entonces, de pronto, yo no me daba cuenta de... Sí, sí, sí. De, de, de, de, de, de lo popular o de... de El lo alcance. Mucho, de, y sobre todo, como que, más que con los fans, yo me... O así sea, sí tenía mi, mi, mi base de fans, digamos, ¿no? Pero tenía muchos fans que son artistas, ya sea customizadores, así, de, de medio pelo como yo en esa época. Uh -huh. O sea, de medio pelo me refiero, no malones, sino... Y vamos eh, empezando, empezando. Íbamos Ajá. empezando. Este, que les gustaba mi chamba. Entonces me empezó a ser amigo de todos estos que ahora ya son más, más pesados. Porque iniciamos sí. igual, más o menos. Entonces, este. Pero también, como que mi chamba les gustaba mucho a los, a los ya más pesados. Y yo no sabía, pues. Y por los shows, esos que dices tú. Y te lo ya. reconocían, güey. Claro, claro. O sea, muy rápido, pues. Este. De hecho, sí. es, bueno, ese, ese momento fue muy popular. El Crackstone. Ah, sí. Y se presentó y fue la sensación en el evento, que es una figura de cano. Ajá, de, el este, buen cano. Sí, sí, sí. Y, y así, así, este, haciendo customs. Y de ahí. ¿Y empecé el... a hacer, empecé con las ondas de prototipos. Ajá. Que fue como que el, el, el segundo escalón. O el, o el tercer escalón, porque primero es hacer tus customs. Después ya te empiezan a invitar a eventos, le entras. Y yo lo que tengo es que. También sigo mucho de lo que os seguía mucho de lo que se hacía y me acuerdo en aquella época yo usaba mucho una, una plataforma que se llama Flickr que era de ah, moto, sí, todavía güey anda uh -huh. este y en aquella época encontré este imágenes de, de un artista eh, gabacho eh, Jeff Lamb, ah okay que, que, que hace dibujitos de, de, de, de, de monstruos y uh -huh. tipo Godzilla así este pero eh, muy sencillos pero tenían como una onda que me gustó y recuerdo que le escribí Oye, Jeff, este, vi tu figurita, me gustó, o sea, como que, tiene, como que le siento algo familiar. Dame permiso y te hago una escultura. Y dice, ah, pues claro, sí, pues doy el permiso. Y hice la escultura y le mostré fotos del proceso y se me empezó a emocionar. Y él empezó a buscar como este, fondos y lana sí, ¿cómo para producirlo. Lo pues, vamos a hacer en, en, en plástico soplado, acá voy a buscar. Y él se clavó. Se caletó tanto el asunto que terminó apareciendo un, un este un, un chavo que recibía en Japón que le dijo, pues yo te lo hago en, en, en vinil, en Sofubi. Y fue de ahí que salió el, el famoso Griswold, que, que fue un hitazo, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Que aparte, que bueno, por ejemplo, esa es, es otra como parte, güey, como um, otra faceta, güey, que no nada más haces hecho tus custom y tus diseños. Sino que tú has modelado, güey, y sigues haciéndolo. Claro. No solo para sí, ti, güey, sí, sino por, y por, porque por, me gusta, o sea, ajá. porque digo, lo vi y dije, está bien chido, lo, sí, esto es. tiene que existir en este 3D. Sí. Y, y así he este, hecho varios prototipos para diferentes artistas: para Gary Han, para para este, gente en Singapur, este, eh, eh, el, propio, siendo, el propio Frank. Para Frank Misterio le he hecho uh -huh. unas cosillas. Y tenemos ahí otros proyectillos ahí que estamos chambeando. Este, y después se venían, pues ya. Plataformas, ¿no? O sea, ya este, grandes empresas como KiRobot, este, toy 2 toy que trabajó con ellos, eh, algunas más que efímeras no? como Dudebox, toy ajá. desapareció, pero, pero con ellos también. ¿Quién este, más por ahí, güey? Vi tal el osito, ¿no, güey? Al, este de. Sí, si este es de Dudebox, este de Dutebox, Dutebox? No? Este. De producción, sí, o sea, tengo mm, los de, de, los de KiRobot, lo que, de Key que tengo. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? ¿Tres? Tres, tres, este, tres, tres, dunis. tres, tres dunis. Tengo sí. tres dunis. Cuatro, si contamos la variante, pues, pero... Eh, tengo dunis. Está padre tener este... Sí, Es, es como va? un sellito como de, de... Es Como una estrellita. Como también. una estrellita, sí, ya. Todo eso, justamente, allá vamos, güey. Fíjate, todo este, este proceso, güey, que, que, que estamos hablando y que has vivido y que, que, que te ha tocado, güey, que te has buscado y que has, que, que, que has logrado también, güey, eh, Justamente es este proceso de, de lo ideal, güey. Obviamente tienes tus tus altibajos, güey, que ya, ya ahorita más al, al, en un ratito más me lo contarás, güey. Pero bueno, ¿qué tan complicado, güey, es trabajar con, con artistas? En este caso, con... Eh, pues a lo mejor cuando tú lo has ofrecido, güey, que ha sido eh, de buen pedo y cuando te han buscado. Es como... La verdad es que es como, como en cualquier aspecto de la vida y de las profesiones o sea, te va bien, te va mal no, o sea, hay gente profesional en, todo, bueno. en todos lados y en todos países, o sea, de pronto uno dice nah, es que en México, de la chingada cierto, sí, pero sí, me han pasado he tenido experiencias así con gente en el extranjero gente de nombre que no mencionaré, pero este que que, que, ¿Que tampoco es garantía hacerlo trabajar no, con alguien no, extranjero no, no. de otro no este y por ejemplo las experiencias con, con, por ejemplo, con Key Robot o sea, siempre muy chido o sea, sí, sí este, muy profesionales y, y por ejemplo los tres Dunis de producción que tengo este, fueron en épocas diferentes entonces uh -huh. me tocó con diferentes direct hasta direcciones porque ahorita está este Cosic uh -huh. o sea, sí el la última fue con Cosic no él estaba ahí fue con Cosic pero antes no, o sea... Antes estaba Paul y estaba me, esta... me han tocado tres equipos, Ajá. trabajar con tres equipos diferentes de, de, de, de gente en robot y con todo, este, muy, muy bien, o sea, lo manejan sus tiempos, todo en forma, este, tus regalías o lo que te va a tocar, todo así muy, muy transparente. Este, el proceso de... que es otra? Por ejemplo, en, en mi caso, este, no sé si quieres saber... Creo que conoces un poco la historia del mirro. Del me vale notar aquí tantito, ¿no? Sí, dale, dale. Que, que el, cabe mencionar que el mirro, güey, ese no es de serie, ese es de los no. que sacaban no. este, kit este, robo este es de una, los este especiales. Sí, es una anécdota, para que ya no, no está en su cajita, le falta su accesorio, pero... Este, te este, sí, sí es como, este sí es como, como esto, una estrellita, pero, pero... Este, no solo, yo considero, no solo para mí, sino como para el grupito que, que éramos los customizadores. Porque no solo este, no, como esto no, es, no salió en ninguna no serie. Es una serie. En la serie pues vienen. Los 18 diseños, 16, 18 diseños, 18 lo que 18 sean, 18. Y, y ya sea un solo artista, todos o, no. o, todo, o como sea, ¿no? Varios artistas. Y creo, este, este es el primer Duni de, de, de, de 3 pulgadas. Este, como edición. Sí, la edición especial pues, que, es que o se pues Este salió solito en su cajita, o sea. Ese y este o sea, no, ni, ni Hawk, ni Hawk sí, G, no. o sea, este fue el primero de 3 pulgadas que salió solito con mención especial, de este se hicieron mil, este, que este salió, como bien recordás, de una serie que, que, se, que se hizo como Customs, Ajá. de Mosquante. sí, exactamente, de este Mosquante Wanted 2, es una colaboración de, de, de un grupito, que se lo organizaban en el foro de Kid robot si no mal recuerdo, de ahí nació como la idea y se fue haciendo y la idea de juntar y como, Justamente era esta inquietud, era, la, era el hacer el Art y dentro del Art y porque no, la gente no estaba conforme de, de las series y de quién invitaban. Entonces, güey, sí. hay gente más chingona, pues nosotros hay que hacer nuestra serie porque aquí Robo no nos pela. Se empezaron a organizar, hicieron la primera serie, fue un pinche éxito, güey. Sí. A ah, que yo no participé, a mí hasta me hasta el segundo. segundo. Y yo ahí diseñé ahí, ya, ahí sale que hicimos, no, acuerdo cuántos hice, pero fueron 10, este, 10 diez, diez este, diez en... piezas, o oh, hice 10. Hice Sí, porque esas hice, matrices hice, hice eran una, una variante de color de este y hice el, el, el, los chase que eran creo que tres o cinco en gris, en monocromático. Ajá. Este, y fue un hitazo la serie y, este, y, el, y mi diseño en general fue pues, un hitazo así en, en la comunidad, ¿no? O sea, otros artistas decían, no, oh, sí, está... está muy chido como lo resolviste, nunca se había hecho un... un cómo un, se, bajó, sí, cómo sí, se bajó, sí. se sí. bajó, o sea, bien, bien aterrizado. Y la producción... Creo que me fue como un par de años después, creo. Sí, sí, sí tardó. Sí tardó. Y me llegó un día así de la nada un correo. este, Y eh, robot, ¿no? Y dice, ah, cabrón, ah, mm -hmm. cabrón. Este, pues, oye, dimos tu, tu figura del, del payaso, de Birro. Y lo queremos producir como edición especial. Dice, ah, cabrón. Y me dijeron, pero ahí te va la anécdota. Me dijeron, pero lo queremos producir, pero sin escultura. O sea, lo tienes que, que bajar este... O sea, sí, ah, o sea, con tampo. Ah, ya. Ah, con okay. tampografía. O sea, no tendría sus orejitas, no sí, tendría sus sombrerito, no tendría la boca, no tendría la ceja, las cejas. Sí, Entonces, sí, sí. era así. Y, y en, en plano. En plano. Primero te emocionas, ¿no? Y luego te, te dicen el. el dicen, no, pues uh -huh. no funciona así. Este. Antes de contestarles. O oh, creo que les contesté. Que me dieran chance de. O sea, Pensarlo. yo lo que pienso es que mucha gente hubiera dicho, sí, va, te lo resuelvo y te lo, y te lo mando, ¿no? Lo, lo, lo pinto y ya, ya chingué, ¿no? Pero no, no funcionaba. Yo dije, no, esto no, no, no quiero, o sea, sí no quiero. Sí. Entonces les escribí y les dije, denme chance. Les voy a hacer lo que ustedes quieren. Un custom. o sea, no solo les hice el, la, el, el, el la plantilla. La plantilla. Ah. Les hice tres customs diferentes, o sea, así de que, que no, haz todo les tengo que dar batalla, entonces hice un custom pintado, lo pinté como ellos querían así, se veía raro, sí, sí. Con la, ya ves que tiene su boquita acá, con un chipote se veía mal, o sea sí. estaba bien hecho, o sea, sí quedaba bien pero, pero no, no era. era la esencia del birra. No, les di otra opción, igual solo pintado y, y hice una versión como si la boca fuera un accesorio o sea, la esculpí, la quité Ajá, y okay. se las mandé, o sea, como un señor sí. cara de papa ajá exactamente, okay. como un señor cara de papa, así. Igual tenía el chipotito de, de la boquita del Duni que se veía raro, pero bueno, fue como una segunda opción. Y les mandé, y saca el, el más chido de todos mis custom girros. hice otro, y se los mandé. Pues ahí les va. este Si les gusta y si no, y les dije, tal Si no es esculpido, la verdad es que no, sí, sí, no. no muchas gracias, muchas gracias, pero no gracias. Uh -huh. este, o sea, iba estaba yo dispuesto a batear aquí robots, o sea, no me sí. interesa. Sí, creo o sea, que era correr era lo correcto. Güey. Sí, sí, sí. Sí. Y sí. Y me contestaban y me dijeron, no, sabes que sí, este. Tiene razón. Sí, te lo vamos, te vamos a hacer la, la escultura. O sea, y es, es un logro, un éxito. Sí, porque, wey, por... Es hacer un molde nuevo, o ¿sabes? Lo que cuesta un molde nuevo. Pero lo que te iba a decir que es un molde nuevo de cabeza, güey, y además. Por ahí también existen muchas anécdotas. Ahorita ya no, porque ya creo no existe el foro, güey. Eh, creo, creo que ninguno. Pero estaban por ahí las anécdotas de, de los diseños, güey, que no. Pues, ¿qué robo? Decía, es así o es así. O sea, no le vamos a meter, que si le vas a meter 30 accesorios, si bien te va, te acertamos uno. Sí, sí, sí. Que... yo creo que se sacaron de onda porque dijiste, cabrón, que. Sí. <risa> pidiendo, el... ¿no? O sea, o huevo, es que sí, hay que hacerle, güey. Y era, pero, pero en realidad fue por. Pues eso no era un capricho, no era un capricho es no, que no si no era no era capricho, iba a funcionar, güey. No, no era capricho ni mamonería, era era una convicción personal, o sea, sí, no, o sea, porque iba a no funcionale, Así tenía que ser, o sea, si no si no ni hubiera estado orgulloso de de, de la pieza, o sea, uh -huh. entonces no no no me interesaba. Sí. Que justamente es eso, es de las es la primera pieza edición especial, güey. Es la primera también que sale con un tiraje grande, güey, que también Creo yo que para hacer la primera y con un tiraje grande voy también es decir. Ah, que no, y ¿sabes qué pasó? Este, se hicieron mil. Pasó algo muy, muy curioso. O sea, decidieron sacarla, no sé si te acuerdas, este, sin promoción, básicamente. O sea, como era, como era, este, una pieza limitada y de. Ah, que además fui el primer artista customizador con pieza de versión que salió mm, a. Que, que salió es el el que de. Sí, un emisor sí, sí. del foro de Kid Robot. O sea, ajá. literal. Ya después vino pues, sí, Drill One, este, John Paul Kaiser, todos estos Este. Que, que justamente, ajá, eso era lo que te iba a decir también, güey. Justamente eso fue un parteaguas porque. Porque de ahí Kid Robot. O sea, Kid Robot era. No sé si así lo veíamos todos, güey. Pero sí era como muy elitista, como. O sea, tenían una selección muy peculiar. Y todo se por ejemplo, es que otra serie con O otra serie con, o sea, los mismos de No que tengamos nada contra Hawke, no bandita. Pero era la forma en la que Kid Robot se manejaba en ese... Ok, bueno, ¿cuántas pinches cosí? cuántos ladits no hay del cabrón? Que tampoco es que tengamos algo contra ti, cabrón, pero... Pero Kid Robot se manejaba en ese... Sí, al menos así nos parecía a nosotros, ¿no? Desde afuera, ¿no? O sea, ya la razón es pero Sí, ellos sabrán, pero... Porque, por ejemplo, fíjate, este... Eh, la onda, que es, que es raro, porque que Robot lana no paga, mm. este a menos de que seas así... Si sí, un top. Un top, o sea, si eres mad si eres hop si eres cosic. Tú pues los de su grupo. No, rara, ¿no? no, no hay bar te pagan con producto, te dan una cajita, con sí, ti, tu y porcentaje tú, los de vendes, tú los vendes, ahí está. No te dan ni un peso. O sea, a mí lo, solo con, con este último ya me tocó lana. Ajá. Sí, güey, que también, que también. Este, bueno, primero, esa parte, güey, que que, que que hayan agarrado el diseño tuyo, que haya sido de los, de los primer, del primer especial, güey. Y también ser el primer customizador, güey. Dio, dio pie a todo esto que decimos. De ahí salió a John Paul. Este salieron. Pues creo que incluso una o dos series son de. de artistas que no tenían nada que ver con sus. con su cartera de artistas de ellos, güey. Mm. Y además el hecho de que Kid Robot te pague así como estamos diciendo ahorita, güey, también dio pie a dar a toda esta, pues no sé, güey, y también como tradición que conocemos de los clásicos APES, güey, porque uh -huh. como te pagaban especie, güey, pues tú como decías, ¿cómo voy a vender el mismo que ellos venden? Claro. Entonces tenías que hacerle la intervención, el sí, pincito, sí, sí. El, el. Sí, sí, sí. Entonces... Y, no, y no no bastaba nomás la, la firmita y, y la. Y sí, el numerito, el numerito. no, no ah, tenías no. que hacer el especial, güey. Claro. Entonces también gracias a eso, gracias a que Kid Robot. Eh, se trabajaba así, es que se dio pie a los a los famosos AP, güey. Entonces, pues todo todo todo como que como que en ese aspecto creo que hasta esos momentos Kid lo estaba haciendo bien, ¿no? Entonces y, y está chingón, güey, que te haya pasado y que seas parte del de que inició y el que rompió claro. eh, la cadena que ellos venían manejando anteriormente. güey, sí, Entonces sí. también es un logro. E esa es una anécdota chida, sí. ¿Sabes que sí? Un, un, lo un logrito, ¿no? Este tema de, digo, ya platicamos Que ya tienes como todas estas colaboraciones Y así Este, ¿cómo es trabajar, güey? También me acuerdo que llegó a pasar Muchos problemas, creo que, creo que Aparte creo que tú fuiste el que más pros tuvo con, con las exposiciones en el extranjero Güey, con Con las piezas rotas, güey Con los con los porcentajes de las galerías sí, hay, hay, y todos yo, estos yo, pedos. Hace muchísimos años, o sea, tío, la primera época, como tú bien decías, este, empecé a hacer muchos shows. O sea, me, me invitaban por todos lados. O sea, Alemania, Nueva York, este, Asia, por todos lados. Y le entraba todo. Porque tenías que aprovechar como que poner tu nombre ahí, o sea. Pero la verdad es que era era pérdida. O sea, cada show que hice era pérdida. Era, era, no me convenía ni me gustaba. ¿Sí? O sea, porque de entrada, ah, sobre todo acá en México, o sea, porque al artista, si el show es en Nueva York o en el California, o sea, y estás ahí, pues llenas tu pieza y ya se vende y te toca y la hay, mitad, y ya estás, ¿no? Y ahí, pero, si ejemplo, no se vende, vas y lo recoges y ya también no pasa nada. Y, ya y... Estás, y acá yo tenía la onda de que ya es 50, 50, 60, 40, lo que sea el, el, el asunto. El porcentaje. El ajá. porcentaje. Pero de ahí era... Oye, te invitan. Bueno, así es el proceso. Oye, te invito. Y es en un mes, en dos meses el show. Tres meses y tenías suerte, ¿no? Va, te mando la pieza. O sea, decía, sí, sí me late la pieza y sí quiero entrar. Te mandan la pieza. Un mes en que llegue la pieza. Ya. Sí. Perdiste un mes. Te llega, y pues fue así. Le chambeas, la haces. Y normalmente, pues, estás muy justo con el tiempo. Pues ya tienes la pieza. Le invertiste lana, lo que haya sido en, en materiales y eso, tu chamba misma las horas de trabajo, que todo tiene un costo ¡Mándala! Y ya de que, puta, no voy a llegar, cabrón. Estás pintando ahí, este, faltando cuatro días. y estás dame, Sí, güey. Pues, Fede, ching, ¿y cuánto? es el fele, más caro. Puta, mal. Sí, sí, sí, tiene que llegar, y tiene que llegar a Alemania. Y, y, pues, dos mil pesos de envío. O sea, ya, yo ya estaba en cero Pero sea, ya, ya, aunque... Cada show para mí, yo rezaba porque no se vendiera la pieza o sea, yo lo que quería era que no se vendiera mi pieza. O sea, que llegara, que se exhibiera, que les gustara a todo el mundo. Que se regresara. Al mes que me la regresaron porque no se vendió. Y yo ya la vendía en mi patinita. Sí, ya su tu sin, porcentaje. Sin, sin, sin repartir porcentajes, ¿no? Entonces, este, todos mis shows fueron de, de, de pérdida, ¿no? Entonces, hace muchísimos años, este, dejé de hacer shows. Precisamente por eso. O sea, ya tendría que ser así como... Un, un, un algún evento muy particular con algún artista que sea o amigo sí, una que sí iba condición. a vestir mucho no sí. algo que pero le hace hace muchos años que dejé de hacer show que sí me gusta o sea porque me gusta uh -huh. me gusta hacer custom sí customs. que por ejemplo también vamos a digo nada más como para como para englobarlo güey o sea sí es o sea, usar un, un show en cualquier parte del creo que del mundo güey bien organizada sí te da esa vista o sea, sí te da esa clasificación. Claro, si te sí. da esa vitrina. ¿Qué te da, es? o sea, porque así te conocieron, de hecho, güey. Pero si lo vemos de tu lado en cuestión monetaria, güey, pues si es realmente sí, algo que sí, no... Sí. Es una inversión que si bien te va, güey, lo recuperas y en el, en el peor de O sea, en el, en el pocos casos, güey, pues llegas a tener una ganancia. Claro, sobre todo ¿no? si, es, si es este extranjero al lugar de donde están, están invitando. Y, por ejemplo, me supongo que me... Me pasa y, y, y, y a lo largo de los años me seguían invitando mucho, pero decía no, no, no, no. no Y de pronto aún, ya ahora en México, este, cuando me invitan, pues digo que no. O sea, y ahí es por otra razón. ¿Cuál es la otra razón? Digo, de pronto hasta diciendo ah, qué mamo, que nunca acepta. O este, <risa> sí, es, sí, es, sí. La razón es que, que no me conviene tampoco. O sea, porque en realidad yo, yo ya no necesito... Sí. La promoción de, de una galería, si no la necesito en el extranjero, mucho menos aquí en México, la verdad. O sea, no necesito como que ese empujoncito de una galería que, que me ayude a poner mi nombre ahí. O sea, yo ya mejor hago una, mi pieza, la subo a mi tienda virtual y sé que alguien la va a agarrar o no. Y si no se vende, pues, ya la acomodan en mi en mi, en mi, en mi sí, queda, sí, entonces, ya no es pérdida, güey. Entonces, Ajá. no tengo yo la necesidad... De, de repartir, de, de repartir mi, mi, mi utilidad, o sea sí, yo ya no sé, necesito entonces sí entiendo mucho a todos estos artistas más nuevos que están entrándole al mundo pues que quieren estar en todos los eventos a los que invitan, sí, por güey. supuesto, pero entonces ya cuando me invitan a mí, de pronto muchos no agarran la onda de pues, por qué digo ¿no? que no, o sea, como para qué, o sea, no hay ningún beneficio para mí, o sea, sí, sí, sí. una galería chiquita en México o grande en México, la verdad es que siento que no me ya no va, me va a catapultar más, uh -huh. o sea, yo ya tengo la gente que, que me va a comprar, o sea, porque ya sí, no, ya no hice necesita. como que la primera etapa de, de promocionarme, la hice hace muchos años. Sí, que como tú dices, pues ya es más como pues de amigos, como, claro. o no sé, una pieza, ¿no? O, como amigos o, o una pieza que, que data, te... ah, está bien chido, sí quiero hacerla, o sea, porque uh -huh. quiero, o sea. Sí, que te voy a decir algo ahí, yo cómo lo manejo, justamente eh, me empecé a dar cuenta de esas cosas en la, en la tienda, güey. Y hay personas que a nosotros, este, no sé, en tu caso ya tiene rato que no te invito a nada porque sé que eres mamón y que me vas a ir, no por nada de lo que me acabas de decir. Pero ya lo manejo, güey, como decir, güey, nada más expongo güey. O sea, si se vende te va a dar el 100%, güey. Si no te le regresas o nada, yo lo que quiero es que estés, güey. O sea, es al revés, güey yo también yo lo veo como como claro, como, no. como como como de valedores güey porque yo quiero que estén estos güeyes porque son los que Está padre eso. Pues sí. es de valedor ah. o sea, realmente porque ya también claro, claro que, yo creo que eso eh, le pasa que, también a ciertas tiendas y a ciertas galerías a, Y que a lo la hacer, o sea la verdad es que no no había escuchado yo, yo eso pero es que de pronto como que las galerías agarran como que el rol de que no no pues a mí me toca el 50% porque mira yo estoy acá uh -huh. poniendo el espacio y la promoción entonces pero de pronto es este, las galerías tienen que ver, bueno, ¿a quién invito? O sea, habrá este, artistas que, que a lo mejor, ¿sabes qué? A ti te voy a ofrecer más porcentajes. O sea, a ti no te voy a correr porque me, a mí me conviene uh -huh. que esté tu nombre. O sea, como que ya, entonces, yo creo que las galerías deberían de, sí, de, de olvidarse de, de, de, de. un poquito o ser más flexibles con sus porcentajes. O sea, con la pena, así como para los que van comenzando, pues sí, te, te toca pagar el 50%. Ay, hay formas de, de, bueno, creo yo que hay formas de auspiciarlo, o sea, de decir, pues lo hacemos gratis, pero conseguimos fondos de acá, o a lo mejor vendemos merch, no sé, güey, o sea, yo creo que lo que menos eh, tú, uno, uno pueda tocar al artista en cuanto a eso, o sea, la gente que está claro. llenando, o sea, tú lo, que además pues, que lo mejor, es güey. Que la gente conozca tu tienda, al final de cuentas, sí, si quieres güey. vender, por supuesto, ¿no? Quieres que, hiciste el evento, hiciste la promoción, pero... Pero en realidad, lo que quieres es que la gente conozca tu tienda porque Exacto, no te que invites a, a, no sé, a Job, O sea, que acepte. Le das el 100%, o sea, pero la gente mira a, a tu tienda porque, porque va, quiere ver a Hope, Quiere a ver a sí, el trabajo. Y ya nombre. después la gente regresará a tu tienda porque ajá, ya conoció ajá. tu tienda, o sea. Sí, sí, sí. O sea, es eso, güey. Le puedes dar la vuelta, güey. Porque al final de cuentas, el. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te lo digo, güey? El, la, o sea, en lugar, de, en lugar de yo pagar una campaña, no sé, güey, en, en Facebook, en YouTube, o no sé, una, una pinche página, en una red, no sé, güey, lo que sea. O sea, en vez de invertirle 20 mil baros a eso, güey, mejor se lo invierto a los artistas y que los artistas sean los que son la promoción, güey, ¿no? Que ah. al final de cuentas es lo que quieres, que también... Claro. Y que, la, y que la exposición, o que lo que se exhiba, güey, pues sea bueno. O sea, yo creo que es Y de es truco, hacerlo bien. Y hacerlo bien es, hacerlo, es hacerlo bien y como que... Eh, de pronto yo siento que tu problema como el problema también de pronto que tiene uno como como, como monero no iba a decir artista <risa> pero no soy artista es este que uno hace las cosas porque le gustan entonces de pronto sí, uno, uno cede uno cede a, a ciertas cosas porque, porque te gana como que el, el, el, el, sí, el lo de pollo y de pronto tú que, que, que tu tienda y todo lo que pues salió de que te gusta el, el, el, el movimiento, entonces de pronto, pues yo creo que hay situaciones en las que te has visto como que pero y la pared, ¿no? Y, puto, o sea, yo lo que quiero pues es mostrar esto que está bien chido al mundo, ¿no? Uh -huh. Pero de pronto, pues tienes que apagar tu luz, tienes que apagar el, el local, tienes que... Entonces, este de pronto, sí. se te tuerce el corazón tanto... Y, pues uh, sí, te tengo que cobrar, o este, entonces sí pasa, sí pasa, Sí, sí, sí, que ya aprendí, güey, ya aprendí a balancearlo, ah, sí, güey, no. porque no, sigo, está cabrón. Yo sigo todavía, me sigo metiendo goles por, por, por confiado, o sea, de pronto... Este, pero ya menos, güey, ya, ya, no, ya no, No, no, no, igual, pero... igual, soy un pendejo. Si de que me invitan, oh, no me invitan, eh, oye, hazme una escultura para... y hago la escultura y de pronto, pues nunca cobré la escultura, o, o nunca me la pagaron y ya no me contactaron, y... Y de pronto artistas relativamente conocidos, o sea, entonces esos goles me los siguen metiendo, o sea, porque de pronto soy, soy malo cobrando, soy este... O sea, sí, no es, no es, sí. o sea, no tengo esa naturaleza organizada en ese sentido, ¿no? Pero yo creo o sea, que... Te... Yo no tendría que manejar mis, mis, mis finanzas, por ejemplo, o sea, alguien tendría que... Tener... Sí, yo esto como un pinche manager, cabrón. <risa> A ver, cabrón... Eh, sí, no, a ver, pues, me, me ¿tú, una, hay que tú encárgate, tú, tú cobroles y tú este. Sí, y fíjate que me ha tocado que últimamente que he estado platicando con mucha gente que, que está en el medio Ya la hace así, wey. o sea, yo he visto de que, oye, en cuánto me vendes? Yo así de compa, ¿en ¿cuánto me vendes para mí? O sea, como coleccionista sin, sin descuento, güey. o sea, yo no te pido descuento, pero ¿cuánto ¿cuánto lo das? ¿Y cuánto me los dejarías para la tienda? No, no, no, yo no veo ese pedo porque yo solito me meto el dedo, entonces verlo ya directamente con aquella persona. Sí, sí, a, a, a, ahí te paso el teléfono a sí, mi esposa. Sí, y, ¿no? y ya lo hago así, yo también. De repente cuando llegan, oye, ¿cuánto cuesta este.? ¿Hay descuento? Ah, sí, no mira, te, te voy a contar una. Este, sa saludos al buen Sander. Este. <risa> de, hace, hace como un año más o menos, este, le mandé un corrito o un mensaje de texto ahí, eh, lo escribí a Sander. Oye, ¿qué onda este? Hay este proyectillo que está armando acá en un hotel, este... X, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Te late? Y me dijo, pues directamente, no, pues sí, suena chido, este, poca madre, este... Mándale un, un correito a la Exactamente. Exactamente. Así, pues este cabrón sí si las... Pues por eso eh, sí si, si las supo hacer, cabrón. Es que todos... los Sanner, bien hecho, cabrón. Sí, Entonces, sí. este... Sí, justamente. Porque... Y es obvio que seguramente pues el cabrón pues, tiene más el corazón de artista. Y, y yo no me quiero meter en esos pedos mi esposa, ella sí es más cabrona, ella sí se encarga sí, no, y, así debe ser, así y debe ser. es que los, te quieren torcer a uno, a mí este, oye Oscar, ¿y cuánto me das en descuento ese? y yo, yo no, no, no, no, este, no, pues yo no estoy de encargado, ahí verlo con el <risa> pero, pero tú sí eres el jefe, cabrón, no yo sí, pero, pero yo no soy el encargado de, por ejemplo, yo les digo a los chavos este, pues sí, este es no, no. tu turno si falta o las cuentas y eso es estupendo, si es también, el descuento es tu pedo. entonces, Estúpido, sí. la neta a mí me dice, oh, pues ve ve y chéquelo ahí con Andrea o con Tony, con el tal, con sí, no, no, quien esté. No, no hay no hay descuentos. Y así pasa, güey, y, y, y yo creo que sí es lo correcto, güey, porque pues, si uno fuera, este, no sé, pues tú quieres hacer hacer y que todo se conozca, yo en mi caso que todos conozcan, que expongan eso, pero sí debe de mantenerte, mantenerse y sustentarse, porque si no, pues no va a haber nada, güey, claro. entonces... Digo, a menos que sí sea como multimillonario, a lo mejor podría ser ahí sí, sí, que, que, bueno. que hay muchos casos, ¿no? De, de gente que tiene mucha lana y que le y gusta, que le, le gusta. Y que, y, que, y, que, y que tiene la tienda y la mantiene y, uh -huh. y tiene la galería y... Sí, sí, sí, que ya es más como de hobby, güey, pero en este claro. caso sí creo que este, sí hay que hacerlo, o sea, sí hay que hacerlo así, güey, sí, sí hay que separarlo, güey, también, ¿no? Eh... Y ah, ya, güey, por, por último, que también te, es el primer capítulo, le comentaba acá el buen Walter, que este, la idea es irnos como tranquilos, yo sé que de repente es difícil porque estas pláticas podemos contar a lo mejor un chingo de, de anécdotas y de cosas que, que han pasado en, en, en esto, pero la idea es hacerlo como ameno e interesante y que ustedes vayan conociendo, entonces ahorita yo creo que por por, por tiempos, pues vamos a Hacerlo lo más pronto que se pueda Que ya, ya llevamos un ratito Cuéntame, güey, ¿cómo ves el... el, el la escena, güey ¿La, la escena, el ambiente En el arto y no nomás el ambiente De que si me caes bien o me caes mal, no, güey yo, yo te pregunto Como monero eh, eh... Pues están haciendo cosas de calidad, güey Existen las tiendas de una buena forma, güey, existe espacio para exponer, existe eh, la difusión, güey, o sea, ¿cómo lo ves, güey? En, en ese aspecto, no te, no no entrando a temas no, de, no, no, no, sé realmente. Fíjate que como tú sabes, yo varios años como que medio me desaparecí de la escena. Y aún todavía como que regresé un poquito, pero no no no, no al 100. Este, sigo, o sea, sigo siendo, o sea, sigo chambeando en sí, esto, sí, sí. pero como que me desaparecí de, de, de redes sociales un poquito y, y, bajo, y, y a raíz de eso, pues bajó un poquito como que mi, mi, mi popularidad, ¿no? Uh -huh. Y en ese tiempo que me desaparecí, pues apareció un montón de customizadores y artistas, este... Y, y en este tiempo, la verdad es que no he seguido tanto la escena como antes, o sea, en aquella época ya pues era... Sí, era, era... Era abrirse el teléfono y era a revisar... El blog, ¿no? A ver qué, qué subió Spunky, a ver qué, qué, qué hay. Rey, ¿Quién, sí, sí, ¿Qué sí. artista está apareciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué, qué nuevo estoy? ¿Qué todo, todo? Este. Y ya hace muchos años que, que, que, que no estoy tan clavado así, tan de fondo. Ahorita, como que es más bien mucho Instagram. O sea, ya ver, puta, esto está muy chingón. Artistas buenos por todos lados, ¿no? O sea, es buenísimos. Aquí no, no manches. ¿Qué nivelazo traen? Y hay, pero el tema es, es como todo, o sea, hubo como que la, la, el movimiento del toy como que tiene sus, sí. ya sabes, ¿no? Al va, y sube, y de pronto parece que ya se murió esto, y, y despunta, y ahorita sí está como que otra vez, este, repuntando muy duro. Este, muchos artistas chavos buenos, la otra es que, por ejemplo, la tecnología, las impresoras 3D, que ya son sí haces tu producción en casa sin problemas, ¿no? Eh, entonces está como que más accesible el, el que la gente pueda producir, ¿no? O sea, tantos años de, de, de, de, de gente que por ejemplo se dedica a hacer talleres, a enseñarte a hacer cómo hacer moldes. Que, entonces, si ha crecido este, mucho el. como que el, el la, no tanto la demanda, sino como se dice la, l, lo que la gente está poniendo afuera. O sea, a veces hay okay. más gente que hay mucha gente que cree que es artista. Vamos, o sea, la el chile. Uh -huh. Y la verdad es que, como digo, ni yo soy artista. O sea, pero hay mucha gente, mucha con mucho talento, mucha con medio talento, y hay gente sin talento, pero todos creen que son artistas en el sentido de que, de que pueden hacer algo de calidad y ponerlo afuera. Y que se vale, ¿no? O sea, entonces sí hay como una sobresaturación. De, de mierda, ¿no? Y mierda me refiero a los sí, chingónidos de, de, los, cosas, de claro. todo, o sea, ¡paz! Entonces, de pronto, pues... Pues sí, hay mucha difusión, hay... hay, hay, hay mucha gente haciendo cosas, entonces de pronto también te saturas. Y cuando, cuando hay tanto, como que... Ya ni, ni... de pronto ni yo ya ni quiero ver, o sea, porque de pronto... <risa> o como veo muchas cosas muy chingas, digo, no mames, qué chinos te este, acaban de... Pronto digo, y esto qué pedo, cabrón, o sea, ¿cómo, <risa> ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que, que de pronto ciertos blogs suban ciertas cosas que, que, que la verdad no tienen un nivel. Digo, ¿quién soy yo para juzgar qué nivel? no. Pero a mi, a mi entender. Digo, no o sea, como miedo. que ya, ya no hay una. una. Este, una, una. purificación de, de lo que subes y presentas. Digo, que se vale, pues, pero de pronto uno como. como Sí. No sé si me entiendes. Sí, sí, o sí. O si coincides. O sea, que de pronto es como... Eh... También, cada quien puede ser lo que quiera, ¿no? Pero hay gente que de pronto no tiene el talento. Que digo, sí. que ¿quién soy yo? también decir que tu cabrón no es tan talentoso. Sí, tampoco soy tan talentoso. <risa> pero hay gente que realmente... Pues, pues no, y, y, y no, se va vale, ¿no? pero Hay que tener autocrítica también, ¿no? Yo creo que ahí es... Y chambearle, eh, porque hay gente sí. que, que yo he visto. O sea, que de pronto, pues, eran regulaciones. Y, y años después, ya. Chingándole, sí, ya, sí, sí, sí. sí. Ni, ni sé a ni, ni qué iba con esto, pero, pero, <risa> lo siento que la escena va bien. Okay. Y como siempre, pues, los fans, pues tienen que tener un ojo crítico también. O sea, sí, a mí también. siempre, todo, a lo largo de, de, de todos estos años, este, siempre ha sido como que una crítica mía hacia los fans. Que de pronto era, me decían a mí, qué chingón tu pieza, ¿no? Que es un chingón. Y luego veía que el mismo fan le decía lo mismo a un cuate que yo decía mami o sea tú este pues cabrón esta pieza está <risa> ¿cuál es el pinche? O sea no le están viendo que está mal hecha o sea y le decían lo mismo está ah, eres un chino entonces la verdad es que fans con ojos críticos pues la verdad es que también mm, sí. son, son una especie rara no medir con una buena vara no también pero pero yo creo que si si la pregunta va por el lado de, de si el movimiento del toy es algo de lo que puedes vivir sí se puede vivir del, del toy o sea, si, si te dedicas, y si te clavas, si le metes pues, cariño y calidad, y, y, o sea, sí se puede. Organización, o sea. finanzas. Todo. Sí, hasta hasta con, <risa> con los malos manejos se, se puede. Se puede ¿no? O sea, sí, sí es lo que te gusta. O sea, si es lo que te gusta, pues sí te clavas y... Y, y aunque no vendas, o sea... Aunque no vendas, o sea, es la onda. O sea, yo cuando, te... cuando decidí que, cuando encontré esto... Me, dio, me, me programé un año después, o dos años un año y medio tal vez, dije, no, esto quiero hacer yo, o sea, a huevo. Sí. Avisé, o sea, la avisé en aquella época, ¿sabes qué? Estoy haciendo con un año de anticipación que, que, que voy a dejar la chamba. Avisé, <risa> o sea, y yo ya me vi, dije, no, ya me vi. No. Sí, a huevo, a como nos tocan los putazos, pero... Pues no lo sí, o sea, y son temas que he platicado, por ejemplo, con Cone, con, con el buen maestro Cone. Ajá. Este, él también, pues más o menos fue su experiencia, o sea, hasta que cambiar de diseño sí para una empresa, hasta que no no vas a pasar de ahí. Entonces te tienes que armar de huevitos, cabrón. ¿Qué es lo que pasa? De pronto, pues a todo mundo nos da miedo como que pues, tienes tu sueldito ahí, poquito, mucho, lo no, que quieras. Ya, seguro, ya está, está cayendo, está cayendo. No, cabrón, o sea, a ver, si realmente te gusta y ves lo que quieres, órale, apuéstale. Y, y, y, sí, ya, lo, y lo que hice ya. yo, lo que hizo... Pone, renuncias a la chamba y te va de la chingada un año, dos años, lo que sea, y te la avientas, Es ¿eh? que no tienes chugar? ni para comer, o sea, que no tienes para pagar la renta. Pues así es, si es lo que quieres, pues dale, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, a huevo. Yo también creo que es así, en, en, justamente en todos estos aspectos de la vida también. Creo que creo que es lo, que, lo correcto, güey, hacer lo que te gusta, ¿no? Este... Eh, por último, güey, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, de, qué sigue de, ¿Qué es? de Chauskoskis? ¿Qué sigue de, de lo que estás haciendo para ti, de, de lo que va a salir pronto? Sí, sí ¿eh? tengo, tengo un montón de... Que por ahí, bueno, aquí hay un sí, montón de cosas. Tú sabes algunas cosas, sí. este, más directamente, otras indirectamente, y ahorita he visto las cosas en el estudio. Este, mucho de lo que estoy haciendo este está... Que, que estoy echando muchas cosas, que de pronto la gente no... no, no pues no puede ver nada porque no subo nada en, en redes sociales. Uh -huh. Porque todo está como medio atorado, ¿no? Que es otro tema. Es otra es, <risa> historia de proveedores, este, gente de fiar este, en cuanto... Necesitas encontrar un moldero. Necesitas un moldero o alguien que te haga la producción y, y le confías a alguien tu pieza, se la das y pasan dos, tres, cuatro, cinco meses, seis meses y no te entrega nada. Y después resulta con que no, sabes que siempre ¿sabes no sabes que no voy a poder seis meses después o sea, le mandaste la pieza, la tienen, este anticipo, todo no, sabes que, tuvimos no, mucha chamba y sabes que no te la voy a poder hacer no mames cabrón ya, se te fue medio año de... Sí, de, de y viene la pieza y a buscar otra, entonces y así son historias una tras otra y de pronto, oye, pues necesito alguien que local, hasta localmente, o sea, esto me ha pasado este en, en extranjero, en Ciudad de México localmente una tras otra tras otra yo no hago moldes, o sea, sí lo sé hacer, pero como que no es mi mi fuerte, o sea, yo sé que no es mi fuerte y sé que mi tiempo es más valioso que es otro, que la gente aprenda cuál es tu fuerte para qué eres bueno o sea, dónde es más valioso tu tiempo y mi tiempo es más valioso siendo creativo y siendo, haciendo mis esculturas y eso es mi fuerte, entonces que yo me ponga a hacer un molde o sea no tiene caso. No sí, tiene sí, caso, sí. o sea, entonces dejo, dejo bien, piezas, ¿no? termino piezas y me pongo a esculpir otra en lugar de hacer el molde. Uh -huh. este, entonces, bueno, tengo muchas piezas este, en stand-by precisamente por eso. Tengo aquí tengo una, dos, tres, cuatro, seis. tengo como de entrada como cinco sofubis, que tienen que estar ya en Japón desde hace medio año. Que ya sea, tengo, estoy llamando con, con Grody y Shogun, me dijo, tú mándame, yo te produzco, y aquí hacemos el, el, el business, ¿no? Entonces, tengo como cinco sufubis para Grody y Shogun, que están atoradísimos porque el tema de los moldes, uh -huh. con dos tres proveedores que he tenido acá, no me los sacan, no me los sacan, o me entregan un de mal hecho que, entonces estoy en esas. Entonces digo, bueno, voy a comprarme yo la, el silicón. Entonces estoy como que en ese. En ese, ¿En ese este, como un círculo donde mejor prefiero hacer, ponerme a inventar, inventar otras cosas como estos que tengo acá. Uh -huh. No sé qué voy a hacer con ellos. Ok. No, una mis versiones de He-Man, de, de, ah, de, de, de Skeletor. No sé en qué los voy a pusir, si será resina, si será vinil. Pero los es quiero hacer. Tengo piezas este, en resina. Eh, con. Que es. Eh, gran mexicano, Genesis, este él me está haciendo una, unas, unas sí, de sí tuvimos, Algunas puedo mostrar otras no, qué es eso, eso sí tuvimos chance de verla cuando, ahora que nos, si este ya es copia que me hizo, que me hizo el buen gen, que nos vimos, que es este, este es el, el, el primer prototipo, este, este lo tengo que pintar para hacer como mi, mi, mi test de de color, empacado y todo. Entonces este, este es. Creo que este es el. el siguiente el inmediato, que ¿no? o sea, este ya. Y por ejemplo está la. El, la, la ovejita, que esta también ya la tengo que sacar ah, ya, sí. ya. básicamente la, la tengo lista, ¿no? O sea, este ya tenemos la cajita. Ah, bien. Muy sencillita, muy bien. así la que es así como muy. Muy eco. Como debe de ser. Sí, sí, sí. Que es. Qué es, bueno, güey. Bueno. De marca, ¿no? es. es, es el, sí, es la pelita de Chawskoskis. El merchandise. El merchandise. Ah, bueno. <risa> este, este es el inmediato siguiente. Pegadito está el, el, el Boy, se llama. Ajá, sí. Son los que vienen en resina. Tengo otras cosillas por ahí. Yo tengo unas cosas que tengo chameando con, con, con Frank. Que no puedo mostrar. Tengo otras que quiero hacer en, en bronce. Que ahorita te muestro. Uh -huh. si te las puedo mostrar. Tengo otros pendientes, tengo por ahí algún, alguna comisión de estas raras que, que acepté. <risa> <risa> Así, ese es rarísimo, ese que, que, que agarré, pero es, pues, es, un, eh, bueno. es un coleccionista que me ha seguido de muchos años, que me preguntó y dije, bueno, este, entonces eso, entonces, entonces que eso ahorita te, te, te muestro después. Qué chingón. Pues qué bueno, güey. Entonces todo esto que viene nada más es para que, o sea, ya se viene digamos que otra vez vienes fuerte güey. esperando no, yo, que todo salga en tiempo sí, y forma sí, todo dependiendo de, de mis proveedores y la gente que manda la producción o sea porque yo yo yo digo tú lo vas a ver ahorita en, en mi estudio uh -huh. este tengo piezas terminadas y sin terminar esperando la producción por montones sí güey pues eso es este pues eso es lo que siempre creo que nos detiene detiene a todos pero bueno por ejemplo a aquel también le estoy se lo voy a pedir a... estoy platicándolo con génesis este de acá este de qué este lo puedo ver sí okay. está acá medio medio top secret acá hasta este, apenas lo lo terminé ya está su su su, su otra, otra, otra lijadita y su premiadita este lo voy a sacar con con el gran mexicano ok gran mexicano, ¿eh? ¿Original mexicano? Original mexicano ah original mexicano original mexicano original mexicano Simón Está chingón, güey. Sí. Qué bueno, me da gusto. Pues desde el año pasado que te vi, hace como medio año que te vi, que me, Ajá, me contaste de rápido. Que fui a llevar a gen para que me Ajá. hiciera. Pues, este, sí, me gustó cómo está chambeando. Este, y, ca, y cada pieza que me está haciendo, estamos haciendo como que un deal diferente, ¿no? un trato diferente. que okay. Esta pieza ni la puedes mostrar, le digo, esta ni la puedes mostrar, esta yo la voy a mover. Esta, este, sí Esta sí la puedes mostrar y decir que me hiciste tú, esta Ajá. otra este estoy estamos platicando a ver si lo hacemos como en conjunto tal cual o sea, okay. como como sí colaboración tal cual sí tal cual firmada por Chauskowski sí qué chingón y original mexicano Entonces, qué bueno hay varias wey. cosillas me da mucho gusto cabrón me da mucho gusto que otra vez regreses a pues espero que sí. pues a mostrar güey porque como también bien lo dices pues sigues, sigues en esto nada más sí sí o sea yo sigo haciendo lo que me gusta sí. o sea afortunadamente tengo la fortuna de de, de, pues de, de poder hacer lo que me gusta entonces te estoy ya pensando, por ejemplo, ahorita verás, ya tengo mi, mi, mi ¿cómo se llama? ¿no? ¿Tripié? Eh, ¿Tu bastidor? ¿tú? Mi bastidor, quiero empezar ya a hacer este, tengo toda la vida queriendo hacer canvas, Ajá. y no lo he hecho, y ya dije hace, ya, es lo hace que, sí. ya voy a, voy a, no a dar el siguiente paso, pero simplemente porque, porque siento que no he cerrado como mi ciclo, en, en los toys o sea siento que todavía le de, le debo a la escena o sea uh -huh. este es como yo traigo como que ese, ese trip así de que de que me falta por dar pero también ya quiero hacer arte más serio digamos ok o, otro qué tipo chingado. de entonces ya ya tengo mis bocetos de, de mis primeros este pinturas al, al óleo y eso que es otra cosa diferente a lo que a lo que he venido haciendo todos estos años qué bueno entonces este yo espero seguir Vigente de una u otra forma en la onda del, del arte, ¿no? Mm, de, la bueno, mon wey, de la monería. De la monería. Qué bueno, güey, me da mucho gusto. Eh, y, y enterarse de todo esto, güey, y tener, que tuviéramos ya estas pláticas y que, y que además seas el, el primero y el padrino acá de, de esa primera temporada de Hablando a Chile. ¿no? Entonces, muchas gracias por recibirnos, güey. Este, pues por todo, güey. Por no, la misión no, y por todo. Por las chelas también. Nos debíamos, sí. Sí, güey, ni tomaste tu, tu ya, mezcalito Si no, ahorita, ahorita me lo doy Pero bueno, pues muchas gracias Ahí estamos, eh, sigan al pendiente de, Del de canal, güey De todo lo que estamos haciendo Simón, ahí me siguen en Chauskowskis. Sí, en cierto, ahí todo. aquí Chauskowskis. ahorita vamos a poner aquí De todos modos, siempre que pongo las cortinillas Ahí viene el, el, el Instagram y, este, y todos los datos pues Muchas gracias, espero lo, lo hayan disfrutado Y pues nada, darle Gracias, güey. Vale. Chale. Cámara. A darle. Hay de todo, de todo chumolocho. tengo justos en proceso, de años, tengo cosas de años, recientes, piezas originales, tengo por supuesto, como verás, muchas este, plataformas en blanco que han esperado años por ser intervenidas, tengo piezas que no terminaron en años, este tiene realmente de, de la sí, época güey. de vinile chiles. Tengo. No Otros que también empecé hace mucho, que sí. nunca he publicado. Ah, ese sí, creo que no lo he visto. Un, es un custom de, del hermano diabólico del, del ¿no? el famoso Caruso ah, el famoso proyecto Caruso. Con, con Frank. No, tengo, mira, el, el primer boceto del birro. Este fue mi, mi boceto, es el original, original, original, de cuando desarrollé la idea. El, el además yo, yo guardo todo, o sea, soy como, guardo toda la basura que, que, que produzco, la guardo. Pues tengo, tengo, todo acá tengo piezas como... eh, sí. Tengo miles de piezas sin, sin terminar, o sea, de... Todo tipo... En algún momento van a servir, güey. Eh, no sé, sí, sí. Qué chingón. Me por todos lados, cosas en resina, este, que se puede hacer, <risa> y acá obviamente cajas llenas de eh, no sé, mierda también. Sí. Cosas que ya, como lo mismo, pero ahí aventado también. Las impresoras pues que sí son un parote. Eh, básicamente para que las usado para las orejitas, ¿no? Ahí van. Qué chingón, güey. Entonces aquí es donde sale y se crea toda la magia. Sí, no. Material y todo está que Está consentida, la Magic School. No, no, no, no, no, no, no. Esa porque se, se pone, la trabajas si se hace como piedra. Pues a mí me gusta que ya terminas ese ya, ya, ya, ya, el prototipo pero últimamente he estado trabajando con, con plastilina pero el, único, el único tema es que tengo que hacer un, el molde este, antes de mandar el prototipo entonces pues como que es un, pa, un paso extra pero la verdad es que se trabaja más rápido okay. a diferencia que con la epóxica con la epóxica es Haces tantito, tienes que dejar que seque sí. tantito, y, y, y no puedes lograr nunca el detalle, ¿no? este, también, no sé ni qué voy a hacer, pero, podrás ser un pájaro volador, volador, de papá, claro. Bueno, este es un medio me secretillo, relativamente. No, buen santo. El buen no, no, no, no, no, no, no, no, la no, no, no, acordaba no, no, no, ¿De no, no, no, no, no, bien, güey. Está no, el el el, el trofeo okay. de.. El, trofeo, el, el... Eso, sí, el trofeo, sí, sí, sí. La artista del año. Qué chingón. Pero como verás, el, el tromo valió más de ser dorado, cromado. Eh, sí. Eso ya se fue. Pero va a mandar cromar nuevamente y, y ya ponerlo donde corresponde. Uh -huh. Y ese es el que organiza clore, ¿no? Ajá. Qué chingón, yo no sabía, güey, que habías ganado. <risa> Seguramente lo supe, pero ya cuánto tiene un rato, también, que es el artista del año. Se equivocan, Sí, monero del año. Está bien, ahora. Muchas gracias.